Hola, muy buenas Otra vez por aquí <ríe> Bueno, ahora os cuento Porque voy A ver un momento Aquí Eso es Ahora tenemos una cosa muy especial, otra entrevista Hola buenas. Cristina Buenas muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí estoy, en el despacho de casa Y yo, mira aquí con mis cosas qué, qué bonito, yo también Mira, con el amigo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ya está Cris, nuestra otra compañera La compañía que tenemos aquí <risa> Hola Muy buenas Chris. Bueno, el bueno, eh, mundo que está por ahí, que hay varias personitas. ¿no? Sí, sí, mira qué conjunta. No total, ¿eh? la verdad es que nos hemos puesto de ¿sí? acuerdo. Mira, yo tengo esto amarillo ¿no? también. Es, es, es un poco color corporativo, ¿no? Ayuntamiento, azul. Ah. Ahí. <risa> <risa> bueno, pues nada, hay que empezar la semana así, ¿eh? Y además con el calor que estamos teniendo más, con este humor. Que sí, si no, sí, sí. hay que ver, hay que ver. Bueno, pues. Pues nada, gente del Quédate y gente de que está conectada y está viendo este directo. Pues hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, sobre todo de cómo viajar. Sí, sí. Vamos a contaros muchas cositas que yo creo que, que a lo mejor ahora no es el mejor momento por todo el tema este del COVID y las restricciones de viajar y tal, pero que, que está bien tenerlas en cuenta y que nos pueden servir a futuro. Claro. Bueno, lo primero nos presentamos, ¿vale? Yo soy Robert del Quédate. Eh, pues el que yo está casi Chris. siempre aquí ¿Y tú eres, Cris, perdona? Yo soy Cris, de la Oficina de Información Juvenil Que, bueno, yo estoy en la zona 6 Porque estamos divididos por zonas Pero, pero de las es, oficinas ¿Tú qué zona coges? Yo ahora mismo estoy en la zona 6 Que es Vallecas, Puente Villa Y, y Retiro Ah, genial, vale, vale Guay, guay, guay Pues nada Pues, pues mira, Cris, yo te iba a comentar Vale porque, porque, claro, porque yo, por ejemplo, yo me pongo en la piel ahora de nuestros adolescentes y digo, ostras, eh, a lo mejor, hola, Noa, a lo mejor hay alguna oferta o algo que me permita poder viajar con, con los pocos ahorros que tengo, ¿no? O con la paga que me dan, pero claro, todo, todo no me lo puedo pagar. Entonces, eh, ¿cómo puedo viajar? ¿O qué, ¿Qué opciones tengo así un poco para viajar? ¿A ti qué se te ocurre? Pues mira, así como las opciones que siempre están ahí como de moda, ¿no? Es el tipo rollo mochilero, de Ajá. yo me cojo mi mochila y, y viajo a lo barato, ¿no? En autobús, en tren, eh, depende de un poco donde me quiera ir. Pero bueno, también hay opciones para viajar así en plan un poquito menos mochileros para que haya gente que a lo mejor no le gusta tanto ese rollo y hay pues por ejemplo está el, el carnet de alberguista para alojarte en albergues pero hay albergues que compartes a lo mejor habitación con ocho personas o compartes el baño tal y hay otros que no hay albergues que a lo mejor tienes habitación para dos personas con baño incluido los hay incluso que tienen jacuzzi eh, Claro, porque sí. a mí me dices lo de albergue y yo me imagino, camino de Santiago, habitaciones XXL grandes, intimidad cero y, Pero... y, si te, y si te das con un canto en los dientes tienes la puerta al lado de la cama. Sí, y ventana y esas cosas, ¿no? Claro. Y luego sobre todo... A mí una de las cosas que, por ejemplo, más rollo me daste es el tema del baño, ¿sabes? De tener que compartir el baño, a lo mejor con 16 personas, pues es un poco complicado, porque si, si son baños así grandes, que tienen muchas opciones, sí, pero si tienes que esperar turno para ducharte, pues es un poco rollo, porque ya te incomoda un poco en tus horarios y tu planificación, que está claro. guay, que es una forma de viajar que es muy asequible y que además es muy lícita y que conoces mucha gente, te relacionas mucho en las colas esperando para hacer la comida y todas estas cosas, que está muy bien, pero que a lo mejor pues hay otro momento de tu vida que te apetece pues eso más intimidad o, o es más claro. introspectivo, es un poco un viaje más... O diferente. sea, que eso, eso lo podemos también un poco ver, ¿no? ¿Qué tipo de albergue vamos a coger? Porque estamos viendo estos albergues de grandes... Y otros que son un poco más, no sé cómo decirlo, de otra categoría, por así decirlo, o de, de, otro, de otro, como tú has dicho, de, de otro estado de, vital, ¿no? Claro, sí, que es para otro momento. Qué guay, qué guay. Y entonces sí, eso, sí. ¿y eso qué sería? Pues mira, hay un carné que se llama de alberguista, que, que lo pide la REAG, que es la, bueno, que las, las siglas son un poco rollo, pero que te dura un año. O sea, Ajá. normalmente si te lo haces hoy, te dura hasta el, mismo, hasta el día anterior del año que viene Y entonces vale. se recomienda que cuando sepas que vas a viajar Para no perder el dinero Es poco dinero, para, para menores de 30 son 5 euros y para adultos son 10 Ah, pues está bastante bien, asequible, ojo, eh Sí, sí, y lo que haces es que tú puedes ir a un albergue sin este carné y te puedes alojar, lo que pasa que es más caro. Si tienes el carné, formas parte de, de la red y entonces te hacen descuentos. Es más económico. Ah, qué bueno. ¿Y los, los descuentos sabes de qué son de porcentaje? ¿Por nada, nada. No te preocupes. <risa> es que estoy aquí con el aire y me da el polvillo. Que... Mmm... <risa> Sí, en, en, en la página de la REAJ, que es, que es raj.com, puedes ver todos los albergues que hay y los precios que tienen. Porque claro, también depende si es una habitación más compartida menos compartida, los baños están dentro o no, pues también son otros precios. Algunos incluso tienen desayunos incluidos o la opción a cocina. ¡Qué guay! Entonces, pues, depende un poquito del albergue al que vayas. Y esta además es a nivel internacional. O sea, ¿Ah? te puedes ir a un albergue de la China, de Perú o de Jaén. ¡Oye, qué guay! ¡Qué bueno, sí, qué sí, bueno! Sí. Vale, vale. Y ah, mira, gracias, tienes, Chris, Spain. Es, es, es, esa es, muy bien. Pues es, además de muy fácil y muy económico, te facilitan todo el, proye el proceso del, del viaje, porque con este carnet tienes además descuentos para... Eh, eh, comida, museos, transporte, depende de dónde vayas, en cada ciudad, cada sitio al que al que viajes, pues tienen diferentes descuentos. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues esto es una buena forma de incentivar el, el viajar, ¿no? Porque si vas ahí con tu carne de alberguista, claro. y te hacen descuentos Ay, y tal. Me acabo de acordar una cosa, Robert, perdona que te reinterrumpo nada, todo nada. el rato. Tú, tú, cortame, eh... tú, córtame. El, el carnet de alberguista hace mogollón de concursos y eventos, pues, participa en muchas cosas, pero lo de los concursos sobre todo está muy bien porque puedes ganar alojamientos gratuitos o viajes gratuitos. Entonces bueno. es una manera también de viajar muy económica. Oye, pues mira, está, está guay, está guay. Pues ya sabéis, si os mola lo de ir con la mochila o queréis ir en un plan diferente, carnet de alberguista. Vamos, que además, por ejemplo, ahora Mira, mi primo acaba de hacer ahora mismo El Camino de Santiago y dice que en la vida Lo ha hecho así, que está vacío, vacío Vacío, vacío Sí, claro. y yo, sí en estos tiempos Todo que lo es. que sea Ya, por eso, por eso tienes ganas, ¿eh? Porque el Camino de Santiago yo lo hice hace muchos años Y es durete Hay que tener ganas yo... Pero la... luego mola un montón Porque conoces sitios pff, impresionantes sí. Y luego la gente y todo El rollito es muy bueno Claro, claro. Pero yo, por ejemplo, te planteo una cosa, ¿vale? Así, ah, ahora que estamos con lo del Camino de Santiago y creo que va a poder venir al... Si yo, por ejemplo, quiero ir al Camino de Santiago y ya tengo lo de los albergues, perfecto, pero, por ejemplo, ¿cómo puedo viajar desde aquí de Madrid a, por ejemplo, León? Porque voy a empezar en León. ¿Podría... Sí. tú nos puedes ofrecer algo o habría algo para yo poder viajar gratis o que me haga descuentos? Mira, con el carné joven, el carné joven que es europeo, que lo pide la Comunidad de Madrid y es gratuito, ¿vale? Desde el día que cumples 14 años te lo puedes hacer. ¡Wow! Eh, eh, vale hasta el día que cumples los 31. O sea, tienes un montón de tiempo en lo que puedes disfrutar el, el carné joven. Y hay mogollón de descuentos en Renfe, en Alsa, eh, pues hay muchos, muchos descuentos de transportes y luego también de, de sitios de comidas y de bueno de vestir de librerías de autoescuelas de ópticas mogollón bueno. de descuentos perdona Cris nos está preguntando enamorado sí. enamorado de libros que si el carnet alberguista tiene hijos y tiene que se lo tiene que hacer a todos sí nosotros no en las oficinas eh, nosotros en las oficinas de información juvenil los hacemos los individuales. Ahora mismo no, porque no tenemos atención presencial, pero cuando tenemos la atención presencial las hacemos los individuales. Los de grupo y los de familias se tienen que hacer en la central. Tanto en las oficinas de, de TIBE, que por ejemplo hay en Moncloa, en Fernando el Católico 88, como en Recoletos 1, que es la, la central de la Comunidad de Madrid de Juventud. Vale. Porque claro, imagino yo que... que que esta persona tiene peques, a lo mejor, no claro. y, y, y no quiere estar con 8.000 carnes y quiere hacer uno para toda la familia y con eso, eso tirar. No, no, no sé si es lo que estabas preguntando, yo creo que sí. Qué bueno. Sí. Y en caso de, por ejemplo, de papis separados y demás, se lo tiene que hacer uno. Es, vale. es uno de los progenitores el que se hace el familiar y es el que con el que viaja toda la familia y es con el libro de familia. Vale, genial ese son esos precios, porque como no los manejamos nosotros, pues no sé vale. qué precios tenemos Pero a partir de 12 años el niño ya puede tener su propio carnet de alberguista también vale. Porque eh, también lo decíamos por grupos, ¿no? Por ejemplo, pues un, con un grupo de Quédate que os queréis ir O con un, los grupos de scout o grupos así informales de 20 chavales que se juntan de clase y se quieren ir de fin de semana pues también te hacen carne grupal. Ah, qué bueno. Se pone una persona mayor de edad y responsable del grupo y, y el ¿Y resto. Eso... Va a... Vale, vale, qué bueno. Y claro, nos estabas comentando que, por ejemplo, en el supuesto de que queramos hacer el Camino de Santiago ahora, podemos acceder a, podemos conseguir el carnet, el, el sí. carnet joven y a partir de ahí ya poder conseguir descuentos, además de la renfe, en multitud de cosas. Más. Claro, en todo vale. el trayecto, desde Entonces... que compras el, el, el billete de transporte hasta, yo qué sé, la hamburguesa que te quieras comer o, qué o bueno. incluso, por ejemplo, ahora se me viene a la mente que pues hay tiendas, yo qué sé, de, por no, no quiero hacer mucha publicidad, pero décimas, secret, no sé qué, necesito el bañador, necesito las playeras, necesito lo que sea, pues también tienen descuentos. Ah, qué bueno, vale, vale, mm -hmm. perfecto. Pues, pues está muy bien, oye, mira. Oye, y por ejemplo, si yo soy estudiante y tengo mi carnet de estudiante, mi, mi, mi carnet propio, ¿no? el que solamente sirve para la universidad, ¿también hay otro tipo de carnet? Sí, sobre todo si queremos viajar, depende un poco del país al que queramos viajar, existe un carnet de estudiante internacional, Ajá. que es como que lo homologa, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que tienes el carnet del instituto o el carnet de la universidad, pero yo que sé, te vas a Francia y no te lo aceptan porque no es del país o lo que sea. Entonces, existe este carnet de estudiante que cuesta 9 euros, también uh -huh. te dura un año, el vale. eh, curso escolar y un poquito más, y, y te da descuentos. Lo que yo recomiendo. Es, sobre todo lo utilizan para viajes de fin de curso y así, porque tiene eh, sobre, los mayores descuentos son en transportes y en acceso a museos y cosas así culturales. Ajá. Y, y yo lo recomiendo que lo miren antes al país que vayan a ir, porque no todos los países tienen muchos descuentos y muchos convenios, entonces hay algunos que no te merece la pena ni pagar los 9 euros. Claro, o sea Por que ejemplo. también... Dime, dime, dime, perdón. No, Dito, tú ¿qué? Okay. No, que me acuerdo que en Grecia, por ejemplo, los ferries estos que van entre islas... ¿Sí? Eh, pues, hacen un mogollón de descuentos Pero, por ejemplo, aquí en España, casi nada Ya Entonces, que depende un poco del país al que vayas Pues te merece más la pena hacerlo o no Claro, también iba a decir, ¿no? Depende de cómo del tipo de persona que seas y del tipo de turismo que hagas A lo mejor te, debe, te merece la pena más uno u otro Porque, oye, pues voy a ir a tal sitio... Solamente y sé que voy a ir a, yo que sé, a un concierto o tal, pues a lo mejor no te merece la pena, pero si eres una persona que te gusta hacer el interrail o viajar de aquí para allá, y de allá para acá con el macuto o, o, con, o con el Este, pues oye, eh, son descuentos que te estamos dando y va sumando, o sea, esto va sumando claro. y sí que es verdad que a lo mejor la inversión inicial son 9 y 5 euros, por ejemplo pero luego te puedes ahorrar bastante dinerito en un solo viaje y luego puedes hacer otro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Oye, pues qué interesante. Qué bueno. Me alegro, me alegro que os guste. Qué bueno, qué bueno. Oye, y ya, porque claro, lo de viajar, mmm, el, el tipo de viaje que estamos planteando tú y yo, yo creo que es un poco más esporádico, ¿no? O más eh, limitado en el tiempo, en, en el sentido de decir, bueno, voy a ir en verano, que es cuando tengo tiempo libre pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos muchísimo tiempo libre y además, oye, pues nos mola el rollo cooperativo, nos gusta, eh, pues no sé, hacer algún voluntariado o algo? ¿Existe algo de, de eso? Sí, claro. Existen eh, los campos de trabajo, existe Ajá. el proyecto solidario de solidaridad, solidaridad <risas> europeo, y que, que lleva todo lo del voluntariado europeo y demás, y bueno, pues tienen un montón de opciones para, para poder hacer. O sea, dentro del voluntariado europeo, depende del proyecto que cojas, si es educativo, con jóvenes, de promoción, de mayores, intergeneracional o lo que sea, tienes mil posibilidades. Ajá, o sea que es otra forma de, de viajar. También. Claro, normalmente lo que suelen ser es a partir de 18 años, eso sí, y, y te suelen cubrir pues eh, los, los traslados, el viaje de ida y vuelta, el alojamiento, te, te suele dar dinerillo así cash para, para vivir vale. allí, un tipo de arroyo de manutención y, y luego también te dan apoyo lingüístico. Con a lo mejor algún curso del idioma, depende del país que vayas. Porque algunos eh, proyectos, como esto depende de las organizaciones que los lanzan, algunos proyectos sí que, mmm, sí que tienen, eh, eh, que te piden el inglés, por ejemplo, Ajá. o el francés, o el, el idioma de origen, pero otros no te piden idioma. Entonces te dan la clase, para, te dan las clases que necesitas para poder allí. Porque además van en plan de, pueden ser de dos semanas, dos meses a un año. Entonces, claro. claro, si puedes durar seis meses en un sitio, necesitas tener un poquito de soltura. Vale, vale. Claro, de hecho, también iba a aportar, ¿vale? Porque la semana pasada hicimos una entrevista a una voluntaria de Italia que estaba haciendo aquí el, el voluntariado a través de lo de Europa Joven y, el, claro. y lo que estabas diciendo tú que es lo, lo el, el órgano máximo, por así decirlo. Y mm. oye, pues si alguien se quiere ojear un poquito el, el Instagram del Quédate, y, lo, y lo, lo puede ver toda esa información tiene que adelantar un poquito, ¿vale? porque era delante del noticiero pero vamos, que la información nos la estás dando tú así muchísimo más escueta y también viene bien, lo digo por si alguien tiene un poquito más de curiosidad, pues que se puede meter y lo puede, y puede a, aportar más información y estaban diciendo sí, perdona Cris, estaban diciendo del el... ay no, un momento ah, ah vamos a ver es que ah, estaba... los comentarios. Claro. tú los viste, yo estoy aquí a mi roja. <risa> albergues.reag dice: Hola chicos, muchas gracias por este directo. Nos encanta. Carita sonriente. Solo por aportar. Con el carnet de alberguista tenéis descuento en las compañías de Ferry, Transmediterránea, Naviera, Armas y Balaeria Balearia, Balearia, sí. Balearia. Sí. Ahí lo tenéis. Genial, ahí a tope, es muy bien. bien. Es lo que te comentaba, que teniendo el carnet de alberguista también tienes descuentos en, en, no me acordaba de los de transporte, pero en, en museos, en comida, en, así que genial. O sea que si por ejemplo nos queremos ir a Ceuta o algo así, pues también podemos el ferry a lo mejor, ¿no? Claro. Oye, qué guay, qué guay, qué bueno. Oye, y todos ¿Y estos... Dime, dime, perdona. Europa Joven, de todas maneras, o sea, que toda esta información que estamos hablando, pues tanto os lo pueden preguntar, por ejemplo, los chavales del Quédate a Vosotros y, y nos decís y os apoyamos, o nos pueden consultar directamente en las oficinas. Pero que, por ejemplo, Europa Joven Madrid tiene la web europajoven.org y que React tiene su web, que, o sea, que todo, toda la información está... Sí, vale, que, que nosotros así más cercanilla y tal, pero que, que esto se pueda ampliar en cualquier momento. Claro, lo importante, sobre todo también con esto, es un poco dar visibilidad y quedarte con la copla, ¿no? Por así decirlo, de que si de que si tienes a alguien del quédate, le puedes preguntar esto y enseguida nos ponemos en contacto con las OIJ y hacemos el nexo, ¿vale? Es. Que las OIJ es, o sea, están para esto Para informar Y para y para ir buscando cosas con nosotros Y van viendo cosas Tú le dices, oye, pues quiero esto O me gustaría tal Y la OJ ya, vamos que Lo intentamos lo, lo intentáis con uñas, dientes, saliva y, y sudor Vamos, si hace falta Uf, sudor como este Te <risa> Madre mía Claro, yo te iba a decir Porque todos estos carnés El carné joven, el carné de estudiante El carné de alberguista y un poco lo de Europa Joven, eso yendo a las oficinas de la OIJ, podemos, ya nos lo tramitáis directamente y nos decís un poco sí. lo que tenemos que llevar, ¿no? la documentación y todo. Eso es. Eh, el carné, ahora mismo, como estamos en teletrabajo, pues no los estamos pudiendo tramitar. Pero, por ejemplo, la oficina de la Comunidad de Madrid, que es así como la general, la de TIBE que te he dicho antes, eh, está haciendo los carnés, tú pides cita previa online y, y te da y te hacen el carné. En la React también hay un carné online que te puedes sacar y nosotros en las oficinas lo que hacemos es que cuando nos dices que te quieres hacer el carné siempre te damos el número de cuenta porque hay que hacer el ingreso primero y luego en el momento en el que vengas te lo llevas puesto. Vale, genial, genial. O sea, y además... El carnet joven, por ejemplo, como es gratuito, no hace falta. O sea, en el momento en el que claro. tú vienes y te quieres hacer el carnet joven, nosotros te lo tramitamos y luego te llega a casa. Genial. Vale, vale, está bien, está bien saberlo, oye. Claro, porque una vez que. Y además, tan, o sea, una vez que ya hemos. Yo, por ejemplo, sé que mi compañera de la del de, de San Blas eh, siempre nos dice, no, le escoge los datos y luego ya le mandan el, el carnet a casa. ¿No? O sea, el joven sí. Toma ya. Y solamente necesitamos el DNI, ¿verdad? El DNI, sí. El y DNI. estar en padrón en Madrid. En Madrid. Vale. Y también importante lo que estabas comentando ahora, porque estabas diciendo que aunque no lo hagáis vosotras ahora, las OIJs, sí que sí que está el, ¿qué has dicho? El TIBE. El, el, el TIBE, que es Eso la oficina, de una, como es una, una especie de oficina turística de la Comunidad de Madrid para jóvenes. Vale. que Es donde hacen todo, todas las inscripciones y esto, por ejemplo, para los campos de trabajo... Y, y para también hacen reservas de albergues, para viajes, y, y tienen un montón de cosas. Garantía juvenil, hacen los carnés. Vale. Está muy bien. Pues nada. Además, ahora mismo están mañana y tarde, de 9 a 7, ah, de lunes a viernes, pero es con cita previa. O sea, tú vale. pones Tive en Google y te sale y, y enseguida en puedes hacer la cita. Claro, porque a ver, yo no sé, o sea, yo ahora mismo por mi circunstancia personal no voy a viajar, si no estaría ya ahí mismo, ¿vale? Porque yo tengo menos de 30, entonces fabuloso. Pero yo me imagino que alguien que lo está escuchando ahora y quiere que sepáis que lo tenéis en el TIBE, todo, todo, con cita sí. previa, pero lo tenéis, ¿vale? Y luego, si os podéis esperar un poquito más y conocéis a las personas de la OIJ que son encantadoras, os pues lo pueden hacer también de Mil Amores. ¿Vale? Súper importante saberlo y tenerlo muy en cuenta porque esto nos facilita viajar, ¿vale? Y conseguir sí. un montón de descuentos que sabemos que la monimonia a veces escasea y esto, oye, pues es un empujoncito Yo pienso que si tienes la oportunidad de que te salga más barato, porque porque es un recurso público Que al final lo pagamos entre todos y esto se subvenciona entre todos, no de si existe pues aprovéchalo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Evidentemente que está hecho para las personas que tienen necesidad y tal, pero como esto no tiene cupo, quiere decir que no se acaba, pues hay que desaprovechalo. Pues sí, sí, oye, pues a, a ello, a ello. Oye, y otra cosita, Cris, que te iba a preguntar, porque yo sé que hay gente, por ejemplo, que ya, por ejemplo, pues tenía programa del viaje a París, tenía el viaje a Londres, tenía el viaje a Grecia, a Italia, ¿no?, Tú sabes así, porque claro, ahora ya estamos ahí un poco con, con los pies de plomo, escuchando algunas noticias de que hay restricciones, porque lo del bichito, yo lo llamo el bichito, nos está trastocando a todos y a todas. Entonces, sí. ¿tú nos podrías dar algún consejo o algunas indicaciones o algo así para viajar un poco fuera de España o incluso dentro, pero sobre todo fuera de España a la hora de viajar y poder planificar un viaje o si ya lo tenemos planificado? ¿Nos vale. puedes dar así alguna píldora de información? Sí, pues mira, las recomendaciones así un poco para viajar. Bueno, cuando viajamos a Europa siempre recomendamos hacernos la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? vale. Porque aquí sabemos que tenemos una seguridad social que nos cubre aunque estemos en Alicante, pero a veces cuando viajamos fuera se contratan seguros de viaje y demás y... Depende del país, bueno, en toda la comunidad europea no es necesaria, con esa tarjeta tienes la misma cobertura que aquí, lo que pasa que allí te atenderían, te darían una factura y tú tendrías que pasarla aquí a la seguridad social, es un poco lioso, pero si tú llevas tu tarjeta europea ya sanitaria, eh, te atienden en cualquier momento y no tienes que hacer nada más. Vale. Es súper fácil, se saca online en la página de la seguridad social, es gratuita y en 10 días la tienes en casa. Se ¿Y, es, un y te la y, mandan a casa ¿Y esa es la que duraba dos años por casualidad? ahora creo que dura uno ah. Pero sí, sí vale. Dura entre uno y dos años Es que depende un poco de la edad también A lo mejor es porque yo ya soy mayor sabes No sé, yo me lo... <risa> pero... <risa> sí. pero vamos Que, que sí, tiene, dura temporalmente O sea, tienes que estar at... no, no te la sacas una vez y te olvidas Tienes que estar atento de si vas a viajar Tenerla actualizada y que, y que no te caduque en el viaje Vale como el, como el DNI, como el pasaporte que a veces nos pasa. Uf, y, pues sí, pues sí. y una pregunta: ¿esto tiene límite de edad? No. no Todo esto? el mundo que tenga acceso a la seguridad social aquí en España tiene tarjeta sanitaria. Bien. Pero, pero, vale, vale, sí, genial, sí. genial. Porque una pregunta: perdona que vuelva para atrás, pero el carnet de estudiante sí. tampoco tiene edad, ¿verdad? El ah, carnet mira, de estudiante. El, el, empieza con 12 años y lo que te exigen es que estés estudiando en el momento que te lo sacas. Tienes que estar matriculado en algo oficial. Va. En algún, pues en una, en un instituto, en una universidad, en un máster, en algún curso de idiomas, por ejemplo, pero que estén, estén homologados por el Ministerio de Educación. Vale, vale, genial. Sí. Vale, ok. O sea que tenemos. Hay opciones. ¿Sí? Y retomando un poco lo de viajar al extranjero, aparte de recomendación top, lo de la tarjeta sanitaria europea, pues también el rollo de, de saber a dónde vamos. Ahora mismo, o sea, por las noticias y tal, te puedes enterar de que en este país tienes 15 días de cuarentena, en este no sé qué tal, pero las recomendaciones siempre, aunque no estuviéramos en la situación de pandemia, es que eh, primero sepamos al país de que vamos a llegar, eh, por, por medio del gobierno, eh, tienen el Ministerio de Exteriores y tienen como una guía de todos los países del mundo. Entonces, tú buscas ahí tu país, pues el país al que vayas a ir, Bélgica, China, Zimbabue, y ves las recomendaciones que te hacen para ir a ese país. En algunos, por ejemplo, te dicen que te tienes que vacunar, algunas vacunas tienes que ir poniéndotelas con seis meses de antelación. Entonces, son cosas que sí que tenemos que bichear antes de coger un viaje. Vale, está bien. Saber vale. un poco las recomendaciones a la hora de viajar. Y luego, aparte, siempre se recomienda tener contacto con la embajada o con el consulado. Aquí, primero, con, de donde vayas a ir, por ejemplo, pues me quiero ir a Bélgica, pues eh, me pongo en contacto con el consulado de Bélgica que me diga ahora las medidas que hay para viajar. Siempre te vale. las van a decir a día de hoy. A lo mejor en 15 días han cambiado, pero bueno. Claro. Pero bueno, esto, esto, esto que nos estás diciendo de las embajadas es un poco por la situación actual... Y pienso, ¿no?, que también está bien ¿no? que tú vas a ir a otro país, por lo menos saber dónde está la embajada española, ¿no? Que parece una tontería, sí, pero... pero... Lo que uno es mirarte la embajada de aquí, que suelen tener además página web y suelen colgar mogollón de información, pues yo que sé, de horarios, de, de guías turísticas, que muchas veces nos compramos guías y son necesarias y son muy bonitas y mola mucho tenerlas, pero que a lo mejor puedes obtener la información de otra manera, más gratuita y accesible, o llevarla en el móvil, o tienen aplicaciones que te descargas desde sus webs... Y, Qué bueno. y tiene rutas que dice, pues si verlo en un día, verlo en tres días o sea que lo tienen todo así como muy organizadito y yo creo que facilita la hora de viajar y luego cuando estamos en el país, cuando ya vamos a viajar lo que decías tú de saber dónde está ubicada pues nuestra embajada o el consulado, por si acaso tuviéramos algún problema, lo típico que pierdes el pasaporte o te roban el de la cartera o pasa cualquier cosa como esta que ha pasado de la pandemia y necesitas tener información en tu idioma también porque es más fácil, porque es accesible y, claro. y pues tenerlo bicheado pues ayuda. Sobre todo es eh, siempre eh, hay que ir con lo que no va a pasar nada, nos lo vamos a pasar bien, va a ser un viaje genial, pero por si acaso yo voy preparada. Los, los por si acaso es que no, no cuestan nada, ¿no? El, el, efectivamente. Pues... Y además yo creo que esto en la hora de preparar un viaje también es como emocionante, ¿no? Ir viendo, ir investigando. Eh, dicen por ahí que, que los viajes se disfrutan tres veces, cuando se preparan, cuando se viven y cuando se recuerdan. <risa> pues un pues, eso. Mini, mini consejo de quedatero viajero, ¿eh? Ahí lo tenéis. <risa> me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Oye, pues me gusta porque la gente se está animando, está preguntando cosas, o sea que muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa participación activa. Siempre se agradece. Sí. Sí. Vale, sí. pues... Pues está bien, está bien. Claro, y además es que, joder, sobre todo ahora, eh, para la hora de viajar, sobre todo fuera de... Bueno, incluso en España, yo creo, ¿no? Pero, pero fuera de España ya... Uf, hay que ir más preparada, muchísimo sí, más, y, y tener muchísima más información prevista. ¿no? Mira lo que les ha pasado ahora, por ejemplo, a los ingleses, que estaban aquí de vacaciones y de un día para otro les han dicho que ahora tienen que guardar cuarentena cuando lleguen a casa. Claro. Pues son cosas que sabemos que pueden pasar, entonces tenemos que estar un poco prevenidos. Pues sí, y contar sí. con ellos. No, y no cuesta y no, no cuesta nada, de todos modos también me ha gustado mucho lo que nos has dicho de lo de las embajadas, eso que te, pues a lo mejor que te pueden plantear oye, ¿quieres conocer la ciudad en un día, en tres días, en cuatro días? Me parece que también está muy útil porque a veces a la hora de, de organizar un viaje y tal, por lo menos para mí, por ejemplo, que no lo utilizo, no lo hago mucho se me hace un mundo, ¿no? Porque te pones a ver en esta web, en esta y tal y lo otro Entonces, ¡buf! Yo, sí, por me ejemplo, No claro. sabes cuál es la ruta más fácil, más asequible Claro, claro, yo por ejemplo me estoy acordando ahora el, Hace tres años estuve en París 17 horas 17. 17 horas, porque fui a ver una exposición de Christian Dior Y entonces en esas 17 horas me dio tiempo a ver eh, como 5 o 8 cosas Claro Por fuera, por dentro, pero bueno, las vi me hubiese gustado a lo mejor también conocer otro tipo de... Y tener sí. esa información y no ir tan a la aventura y como... ¡Uah! Sobre todo yo creo que estas cosas te ahorran mazo de tiempo en transportes y... Bueno, y en organización, ¿no? Que haya gente que le encanta ponerse ellos a organizar su propio viaje está muy bien, pero hay otra gente que a lo mejor tampoco tiene el tiempo o, o la habilidad o las ganas y que te lo den hecho pues también está bien. Pues facilita, efectivamente. Y otra cosa que tenemos que tener súper en cuenta ahora que viajamos, si vamos a viajar al extranjero y, por ejemplo, llega otra otro confinamiento, otra cuarentena o no nos dejan salir del país. Eh, <coughs> la primera vez que pasó en marzo, eh, ¿Sí? el gobierno se hizo encargo, se hizo cargo como de, de traer a la gente y demás porque fue algo que nos pilló a todos de imprevisto, no se sabía muy bien cómo, cómo se iba a reaccionar y no sé qué, pero ahora, por ejemplo, han avisado que ya las embajadas y los consulados españoles no son agencias de viajes y no van a repatriar gente, porque ahora ya estás viajando con conocimiento de causa. Claro. Ya sabes que pueden pasar cosas, que te pueden confinar, que pueden prohibirte la entrada a España desde a lo mejor el país en el que estás, por lo que sea, entonces, para tenerlo en cuenta y tenerlo previsto. Que seamos, seamos consecuentes y responsables, por favor, a, sobre todo. Vale, sí, sí, vale. yo creo que está muy bien, que tenemos que seguir viviendo, que hay que convivir con esto. Evidentemente no puede paralizar el mundo, pero con precaución, eh, cuidándonos y cuidando a, a, a nuestras gentes y, y evitando riesgos innecesarios. Claro. No, y sobre todo también, por ejemplo, o sea, yo lo que me contó el otro día mi primo creo que es una oportunidad de oro, porque ahora mismo normalmente el Camino de Santiago en verano está petado, pero petado. Hablo del Camino es de Santiago te... como hablo de otro destino turístico que normalmente sea turístico internacional. Pues yo creo que es el momento de a lo mejor eh, el calor no te lo vas a quitar, pero la gente, oye, ahora sí conocer este tipo de recursos y este tipo de ayudas es fabuloso porque lo puedes ver de otra manera y lo puedes decir, oye, pues yo estuve en este sitio y lo vi perfectamente. Y, y además... visitar museos, que a lo mejor no te lo has planteado nunca, pero hay, hay museos súper chulos que aparte de, de tener las exposiciones que tengan, que te pueden gustar más o menos, o puede ser más artis o menos artis, pero incluso tienen terracitas súper chulas con música en directo, o, o sea que, que hay muchas opciones de ocio que a lo mejor hasta ahora no hemos contemplado más cerquita, más... Y que también nos pueden valer. Y que, por ejemplo, con el carne joven, hay un mogollón de descuentos para, para actividades culturales y demás. Pues, fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Pues vamos a recapitular un poco de todo lo que hemos hablado, por si alguien se acaba de, de meter, ¿vale? Así, a grandes rasgos nombrándolo. Y nada, vamos a dejar este vídeo colgado, ¿vale? Vamos a dejar Ahí. el vídeo colgado aquí para que todo el mundo que quiera. Eh, eh, saber un poquito de qué va la cosa y tal, pues pueda eh, acceder al vídeo y a partir de ahí ya, pues bichear por internet, que es súper importante y bueno, así recapitulando hemos hemos hablado del carnet joven sí. carne de estudiante carne de alberguista y hemos hablado de Europa joven eso es, y, además, ¿Y del tíbet? y de, eso es, y del TIBE porque como ahora mismo la OIJ no es tan activo en las oficinas el TIBE nos lo puede hacer todo eso es. Hombre, lo las de las activas. Lo que no estamos es presenciales. Eso es, perdón. Gracias por la aclaración. Y, y deciros que lo de Europa Joven no sé cuándo será, pero yo creo que ya a partir de septiembre ya empezarán de nuevo. Están trabajando también, o sea que cualquier. ¿Qué me dice? Ah, esto que, se... que está sobrecalentado el móvil, me, dicho, me está diciendo. ¡Buf! Pues no a ver sé qué que pues a ver si se te va a parar, ¿eh? porque el otro día una compañera estuvo haciendo, friendo huevos en Écija y se le frió el bueno, móvil. Madre mía, bueno, bueno, pues por si acaso, que toda la información de todas maneras la tenéis en madrid.es barra juventud, que está la información del Quédate, de las oficinas, de, de los cursos de Europa Joven y, y de todo. Así que cualquier cosita que estamos ahí para, para bueno. ayudaros a todos. Pues muchísimas gracias, Cris. Mira, Laura se acaba de meter que es una compañera mía. <risa> han, habido, han, habido, han habido unas cuantas, eh. también también Verigual se ha metido. Así que nada, sí, pues muchísimas a a Sí, sí, estamos aquí los dos. <risa> pues nada, oye, que me ha gustado muchísimo, espero que haya sido útil, a mí me ha servido. Qué pena que el año que viene cumpla los 30, ¡Mmm! este año ya. ¡Mmm! No, no, no, no, no, Pero, cosas, otras cosas que podrán hacer. Pero bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por, por vernos. Esperemos que estéis pasando una fría mañana dentro de lo posible <risa> Y que nada, que, que muchísimas gracias. Que para cualquier cosa está tanto el Quédate como la OIJ. ¿Vale? Aquí Muchas Así. gracias a vosotros por contar con vosotras. Igualmente. Venga, Chao. hasta luego. Chaito. Adiós.